Probablemente te ha pasado que algún cliente te haya dicho que lo va a pensar cuando lo estás vendiendo. Si es así, el día de hoy te vamos a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder debatirle cualquier objeción. Mi nombre es Ramiro Sánchez, yo soy eh, asesor de negocios, eh, formo parte de un empresario de alto rendimiento eh, aquí está mi socio eh, Sebastián soy sí, es... Sebastián Armoy, soy coach de negocios también, entrenador empresarial eh, mi especialidad es marketing y ventas justamente y por eso es que hoy te vamos a enseñar cómo manejar cualquier objeción que sea en las ventas sea en línea, sea por mensaje, sea por llamada puedes utilizar manejo de objeciones con tus clientes que qué, por lo regular Sebas, tú cuando estás haciendo llamadas que cuando te dice un cliente que lo va a pensar, ¿qué le dices? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que está pensando? O sea, ¿qué, lo, es? lo primero que hago es hacerlo sentir en confianza, porque entiendo que cuando me dice, ¡ay, deja de pensarlo! O, ¡Ay, espérate! Es porque tiene un miedo. Claro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reducir ese miedo. Okay. Entonces, lo primero que hago es agradecerle, a diferencia okay. de como piensan otras personas, es un gracias, te entiendo, uh -huh. ¿A qué te refieres con que tienes que pensarlo? O sea, platícame un poco más. Entonces empiezo a escuchar cuál es la verdadera objeción. Okay. Porque cuando te dice tengo que pensarlo, puede ser que te diga es que ahorita no cuento con el dinero. Yeah. O oh, es que ahorita tengo que verlo con mi esposa. Es que tengo que hablarlo con tal persona. Es que no tengo tiempo de irme al entrenamiento, ¿no? Como sí, un claro. ejemplo. Entonces lo que hago específicamente primero es saber la verdadera situación. O sea, yeah. porque no es que tenga que pensarlo, es que hay un miedo que hay que resolverle. Entonces, después de agradecerle, le vamos haciendo preguntas Correcto. para descubrir eso. ¿Qué tipo Correcto. de preguntas serían? Pues, por ejemplo, en este caso es tal cual, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con...? O sea, yo uso lo que es el parafraseo. El uh -huh. parafraseo es si me dice, este, ¿tengo que pensarlo? Es, ¿a qué te refieres con que tengo que pensarlo? Y desde ahí el cliente, al tú agradecerle a una persona que está en objeción, algo que yo recuerdo mucho de los entrenamientos de ventas, es que una objeción es como si la persona estuviera en modo de pelea. Correcto. Entonces, al tu agradecer, pues baja la defensa. Ok, perfecto, excelente. Al ya bajar la defensa, ya es esta parte de, ok, te entiendo, perfecto, está bien. Pero, ¿qué necesitas pensar? Claro. Y ya es que esta persona te empieza a decir, si a mí me dice, no, pues es que tengo que hablar con mi esposa, es, ah, ok, te entiendo. ¿Y qué necesitarías hablar con tu esposa? Igual y te ayudo para que sea más sencillo. Correcto. O si me dices, es que necesito el dinero, ah, ok, este, necesitas formas de pago, ¿cuándo te gustaría que te o sea, que te marque o qué es lo que tienes que pensar? O sea, es encontrar realmente cuál es el problema. Correcto. Fíjate que a mí algo que me ha sucedido constantemente es, eh, obviamente si aplico también esa técnica es, primero le agradezco al cliente, luego le digo eh, eh, que por qué me está diciendo esa oposición, por qué me dice que no tiene dinero, por qué me dice que no tiene tiempo. Eh, y hay veces que probablemente también te ha sucedido hay veces que sientes que no te está diciendo la verdad o que por más que le estás preguntando como que sientes que no te está siendo sincero, me imagino que te ha pasado. Sí, correcto. Algo que comúnmente eh, sucede es que el cliente no tiene... Mmm, digamos que le cuesta mucho trabajo decirte realmente cuál es su realidad. Es sí. Y ahí es cuando entra algo que nosotros comúnmente utilizamos que le llamamos patrón de lectura de mente. Es decir, quiero que encuentres... O sea, imagínate que tú estás hablando con tu cliente. Entonces, hay diferentes escenarios. Eh, tal vez se le está haciendo muy caro el producto. Tal vez eh, ya lo ha comprado, ya lo ha probado. Tal vez le es muy complejo decir que no. O sea, hay varias cosas que probablemente alrededor están sucediendo en su mente que tú te tienes que anticipar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, si él no las puede decir, tú te tienes que anticipar a decírselas. ¿Para qué? Para que él todavía baje más la guardia y que te pueda realmente decir qué es lo que está pasando en su mente. Entonces, yo siempre le digo, probablemente se te está haciendo muy caro este producto. Probablemente eh, lo que estás pensando en este momento es que, aparte de que te quiero vender y que tú estés resistente para hacer ciertas eh, cosas, o pensar, o tomar ciertas decisiones, el producto tal vez no te convence del todo, por lo que estoy viendo, por cómo estás actuando, por cómo estás reaccionando. Tal vez, eh, lo que te estoy diciendo, eh, una persona que hace como unas cuatro semanas, tres semanas, en Cancún, me dijo... No sabía que era válido decirle eso al cliente, no sabía que, era, que se le podía decir eso a un cliente Y yo le digo, pues a un cliente le puedes decir lo que tú quieras El tema aquí es que hay veces que no nos atrevemos a decir ese tipo de cosas Porque del cliente También va de la, de la seguridad del vendedor, por ejemplo, claro, algo que a mí me quedó muy claro Que eso lo aprendí de ti, Ramiro, fue cuando yo empecé a hacer mis llamadas este, hace ya cuatro años más o menos eh, Ramiro fue una de las personas que me hizo entender un, algo muy específico y que he visto que lo hace y yo también ahora lo hago con mis clientes. Si el cliente te dejó sus datos, si el cliente te pidió información, si el cliente está en esa llamada, es porque necesita tu producto o servicio. Claro. O sea, es un 90%, ¿no? Obviamente Exacto. hay sus excepciones. Claro. Pero ya estando ahí es, ok, ¿cómo le resuelvo y cómo le ayudo? Correcto. Entonces, esa parte mí me queda muy claro que, como dices tú, o sea, es... Si el cliente, aún tú haciendo las preguntas Aún habiéndote ganando la confianza Sabes que no, que, pues tú dices Es que no lo puede pagar, pero no sabe cómo decirme Que está muy caro Te anticipas y empezamos a usar los neuropatrones Así es, sí, hay, hay algo que le llamo eso, Justamente eso que acabas de decir Es, es clave, porque es, es como un acto in, Yo le llamo acto inconsciente Es decir, a lo mejor yo le llamo a la persona Y estoy en una llamada de venta Y paso 20 minutos Con él hablando por teléfono y me está contando sus preocupaciones me está diciendo yeah. qué es lo que necesita me está diciendo que el producto lo necesita tal y al final dice no es que no tengo dinero no es que se me hace caro no es que tengo dudas necesito pensarlo realmente es el cliente no está viendo esos actos inconscientes ¿cuáles son los actos inconscientes? uno es, dejó sus datos le interesa dos, te contestó la llamada y lleva una hora en la Tres. llamada Tres. <risas> llevas 20, 30 minutos en la llamada y eso es, el cliente te está diciendo inconscientemente si sí quiero, convénceme, pero tengo miedos entonces, si tú lo que haces es aplicar las técnicas que te estamos diciendo al pie de la letra exactamente en este video lo que va a suceder es que tú vas a encontrar soluciones muy rápidas de cómo poder cerrar a tus clientes ¿por qué? porque te tienes que anticipar, tú tienes que saber qué objeciones te van a poder probablemente decir y tú te tiene tú tienes que decir decirlas es, es algo muy importante que mencionabas que es depende mucho de la seguridad del vendedor yo como aprendí a tener cada vez más seguridad en en las ventas como aprendí a tener cada, cada vez más seguridad en el uno a uno en escenario o sí, incluso pero... en una llamada es literalmente es leyendo esos actos inconscientes es decir yo a esta persona, si dejó los datos y le voy a llamar, voy a hacer lo que tenga que hacer para venderle, porque yo sé que necesita ese producto. todo, todo el tiempo me estoy diciendo eso en mi mente, mientras estoy haciendo la llamada. Ya pienso aprovechar también todas las herramientas. Por ejemplo, yo ahorita lo que estoy viendo con, con un cliente que tengo es, les digo, oye, ¿dónde está tu speech de ventas? O sea, porque todo eso que estamos haciendo, todos los patrones, todas esas objeciones, todas esas preguntas, todo eso que estamos diciendo lo puedes tener desarrollado, lo puedes tener ahorita... Porque también, constantemente como vendedor Te tienes que estar entrenando todo el tiempo Nosotros, o sea, yo ahorita Me estoy entrenando constantemente Y estoy actualizándome, entonces a veces hay libros Que ya leí hace mucho, pero que vuelvo A leer, y por ejemplo ahorita Algo que le hice énfasis de un cliente fue justamente Su speech, porque le digo Oye, se te está olvidando, lo más importante Pides consultas y no les estás diciendo Que te posten la consulta, no malos agendas Claro. Y después no van Pero si te pagan la consulta Te aseguro que van a ir a la cita Correcto. Entonces ese tipo de cosas son cosas muy específicas como decir, tienes un equipo de ventas o tú eres vendedor y no tienes un papelito que te diga, cuando me diga que no tiene dinero le voy a decir esto, cuando me diga que está muy lejos le voy a decir esto, o sea, necesitas tener herramientas Aprovechar expertos, entrenarte con ellos y que te ayuden a escribir tus speech. Y probablemente estás pensando, ay, estos son otros dos güeyes que están grabando un video y que me quieren cambiar la vida y que son unos coaches y unos gurús. Probablemente estás pensando eso. Yo lo que te digo es, tienes que cambiar tú. Aquí esto que te estoy diciendo y lo que te está diciendo Sebas, no importa. Pero si te hizo mucho sentido. El que tienes que cambiar eres tú Y el, si haces exactamente lo que te estoy diciendo Que es tomar acción masiva Y hacer lo que tengas que hacer Si quieres contratar un coach Si quieres contratar un mentor Si quieres ir a un curso Si quieres eh, meterte en cuarentena Pero de ventas Y que te encierres una semana a Hacer 1500 llamadas de venta O sea, lo que tengas que hacer Pero hazlo y toma acción ya Te mando un saludo Te mandamos un saludo